Buenas rubiqueros, en este tutorial os vamos a presentar la nomenclatura del cubo de ruby más comercial, el de 3x3x3. Lo primero que haremos será definir las caras, los centros, aristas, esquinas, haremos giros y rotaciones del cubo. Las caras son la superficie del cubo compuesto por 9 pegatinas. El color de cada cara está definido por su pieza central. Estas piezas son inmóviles, de forma que siempre estarán situados los colores en el mismo lugar. Después tenemos las aristas, que son las piezas compuestas por dos pegatinas. En el cubo 3x3x3 solamente vamos a tener 12 aristas, a diferencia del del 4 que tiene 24. Las esquinas son las piezas que tienen tres pegatinas y siempre vamos a tener 8 esquinas. Los colores más habituales de los cubos de rubí de 3x3x3 son el blanco, verde, rojo, azul, naranja y amarillo. Dependiendo del modelo, el color blanco puede cambiar por negro y el naranja por morado. Como los centros son inmóviles, siempre vamos a tener los colores cálidos opuestos, rojo y naranja, los fríos opuestos azul y verde, y luego el blanco o negro opuesto con el amarillo. Vamos a explicar las caras que existen en un cubo de 3x3x3. Tenemos la frontal, que denotaremos con una F, la derecha por una D, la cara de arriba con una A, la cara de abajo con una B, la cara de atrás con una T, y la de la izquierda, con una y latina. Aplicamos también una nomenclatura en inglés para las caras, que es F de front, R de right, U de up, D de down, B de back, y L de left. A la hora de realizar los movimientos, vamos a tener en cuenta que sea en sentido horario o sentido antihorario. Si es sentido horario, marcaremos el movimiento con la letra mayúscula de la cara que se gire. En el caso de que sea sentido antihorario, marcaremos la letra de la cara y un apóstrofo, y lo denominaremos prima. Esto sería D, y esto de prima. Uno de los movimientos más recurrentes es el giro doble, es decir, girar una cara 180 grados. En este caso, pondremos el, la letra de la cara, en este caso D, y un 2 seguido. Como son 180 grados, da igual que se hagan sentido horario o sentido antihorario. Otro movimiento que se suele realizar mucho es la rotación del cubo entero. Podemos rotarlos con tres ejes diferentes. El eje X, el eje Y y el eje Z. Cuando lo rotemos en el eje X podrá ser giro horario en el que se quedará una X sola, giro antihorario, X' y si lo queremos rotar dos veces será x2. Lo mismo para el eje y. Tendremos el giro horario y giro antihorario, y' y dos veces la rotación, y2. Para el eje z lo mismo. Tendremos giro horario z, antihorario z', y dos veces z2. Hasta aquí la nomenclatura del 3x3x3. Esto y mucho más en Iberorubik.com